Estructuras y diseño, ya estamos acabando porque no queremos darle mucha teoría uh -huh. porque para eso está la literatura <coughs> Que sean estructuras simples y coherentes No compliquemos la existencia ¿verdad? Voz activa y clara Pedro comió manzanas Las manzanas fueron comidas por Pedro, ¿verdad que hay más palabras allá? Esa <risa> <qué estoy> <risa> es de voz activa Pedro comió manzana Variedad de formato, como hemos dicho no, Que el estudiante no se sienta Que está en una monotonía Recuerden lo que es monotonía Igual que yo doy en, en el curso de AMI Le enseño las, los cinco tonos de voces Porque si yo voy hablando En este único tono Así Y el estudiante lo que hago es un duerme tenene El estudiante va. Pero si yo modulo la voz, bajo, subo, eh, el, el lenguaje corporal, pues entonces el estudiante se siente motivado, ¿verdad? Que él sienta que la clase es interesante a pesar de que usted no está ahí físicamente. Las herramientas que sean adecuadas, como yo le dije, miren, no todas las herramientas... Hay paquetones, y, y hoy, hoy día que todo es tecnológico, muchas herramientas buenísimas. Y por más buena que sea, no necesariamente se tiene que ajustar para lo que usted quiere tocar en ese punto. Sirve posiblemente para otra actividad, pero no para esta. Combina enlaces de otros, de otros recursos, ¿verdad? Este, no solamente nos vamos a encajar en lo que dice. usted. Le puede, pues le voy a dar un videíto eh, allá en TED, que, lo usa, que hay muchos videitos en TED que son muy buenísimos, que usted puede encajarlo con el curso y le pone el enlace le pone otra lectura por allá, un vídeo de fulana de tal que hizo allá, ¿verdad? Con sus debidos permisos. Como yo tengo el mío, le pedí permiso a una española, buenísima. Y ella me dijo, úselo, profesor, no hay problema. Pues ya está validado, ¿verdad? Cumpla con la accesibilidad. Esto es un problema. <risa> <risa> Esto es un problema grave. Porque no estamos cumpliendo con la accesibilidad. Hacemos material, cuin, cuin, cuin, y lo tiramos ahí y olvídate. Y la doctora Suena y yo y sabemos y Lee, que cumplir con la accesibilidad es bien doloroso, pero hay que hacerlo. ¿OK? Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando yo pongo esto, lo cuelgo en, en, el, en la plataforma, en PDF, el PDF cuando un no vidente, tienen una, una, una plataforma que lee el contenido. Si no lo hacemos, mire lo que va a pasar. Le va a decir ese diseño aquí en el background. Se va, se va a volver loca. No va a leer nada. Va a leer ese. Tiene un, un, un dibujito ahí que yo no sé lo que es, ¿verdad? Y fíjense que aquí dice uno de seis. Si yo pongo el estructura y diseño sin el numerito, cuando yo pase a la segunda, Estructura y diseño, estructura y diseño. Y el estudiante se queda, no veo, pero se me quedé en el mismo lugar. Estructura y diseño uno de seis. Ya le está dando información. Estructura y diseño dos de seis. Ay, me faltan cuatro, ¿verdad? Entonces hay que decirle que todo esto es decorativo para que el lector no se vuelva loco. Entonces no estamos conscientes de eso. Lo tiramos ahí. Y, y, el, y el que no es vidente, pues, ya que se resuelva. Eso es lo que nos está pasando. Y hay que cumplir con la ley. Todo lo que pongamos tiene que cumplir con eso, la accesibilidad. Y pensando, eh, que ahorita lo voy a mencionar, pero me voy a adelantar por si se me olvida, en el diseño universal. ¿verdad? El diseño universal es que usted va a preparar eso de tal manera que, que los entornos y el producto que usted haga, lo pueda ver cualquier persona sin usted alterarlo. Ay, espérate, que yo tengo problemas visuales, pues hay que ponerlo más grande. Pues pongo de, una, de un tamaño adecuado para que esa persona pueda acceder a él. ¿Ok? Estas son las herramientas que tenemos. Pues miren, tenemos la plataforma institucional que es Moodle, donde es donde vamos a a colgar todo nuestro material, el contenido este contenido digital en texto como OneDrive, eh, que es el que también tenemos, ¿verdad? Tenemos imágenes eh, que, san, que ya tenemos el permiso. Ellos nos dan el permiso como es este Unsplash y Flaticon que me metí ahorita. Yo no había sabido de eso. Pero también este Janice, en el curso anterior, dio un listón de, de, de materiales que podemos coger de ahí. Y ya tenemos el permiso. Porque ustedes saben que no todos los que están en internet podemos agarrarlo por los pelos y ponerlo ahí, porque podemos estar cometiendo, ¿verdad?, Desde el copyright. Uh -huh. Es el que yo uso, también. un splash, sí. Sí, El copyright uh -huh. Tenemos que claro, tener sí, Claro que sí este <coughs> Los vídeos Cómo eh, grabar Cómo editar Que está con el, el, el de aquí La edición, el vídeo de edición Nosotros tenemos Screencast automatic Para la facultad Usted puede solicitar la licencia Ok eh, Yo probé con otros más, pero a mí se me hizo más sencillo el escritor para edición. Por lo tanto, un poquito... Y uno no tiene tiempo para sentarse, hay que coger que, que, un curso para aprender eso, ¿verdad? Esto lo ve como más intuitivo y más fácil para editar. Eh, los videos animados, eso es un ejemplo, Pautum, ¿verdad? Que es bien chévere porque sale un muñequito hablando y, uh -huh. y sale escribiendo y para cosas cortitas, ¿verdad? Como... También lo usan en los anuncios y uno se acuerda de eso. Eh, hay Movie para los que tengan este Mac y el otro es el, el de PC. ¿Cómo se llama este? Yo no lo uso. No me olvidó el de PC porque uno lo uso <risa> El editor de video de PC. No te acuerdas de este Mac. Es sí, que no lo usamos, pero. Movie Maker. Movie Maker. Y el diseño gráfico, pues. Ya para, yo digo, cuando yo veo adobe, a mí se me paran los pelos. Porque para mí es tan difícil. <risa> o sea, hay que tener como una especialidad para abrir sí. el Pero tenemos especialistas que nos pueden ayudar por aquí. Claro que sí. Así que saben que en caso de que les interese el programa, Rodi es experta, conoce muy bien y les puede ayudar. Uh -huh. ¿Ok? Así sí, no, el, nos... el, el... Levanta la mano, Rodi, aquí está, acá atrás. Re <risa> recuerda que el equipo de educación a distancia, pues, nos, nosotros no tenemos que hacer todo, No son, exacto. ellos nos van a apoyar, ¿verdad? si usted quiere, eh, por ejemplo, ahorita le vamos a hacer un curso, un banner del curso, Rod, le envían un comunicado a Rodi, yo quiero que me prepares esto y él le hace su banner, que él, él, estamos tratando de que todos los cursos se parezcan, ¿verdad? que estén diseñando de la misma estructura, de la misma manera. Uh -huh. eh, entonces si quiere agregar con él un vídeo, ay Dios mío, no sé cómo, ahí está Yari, este, ayúdame con este vídeo. Elimina esto, edítalo, y él nos ayuda. ¿Okay? Los equipos que tenemos que tener, pues miren: una computadora, celular y tableta, cámara naturalmente, porque tenemos que grabar, micrófono, porque si no, no podemos escuchar. Los programados necesarios para trabajar, como son Screencast este, y Adobe y todas estas cosas que usted quiera, ¿verdad? Un teleprompter, un teleprompter es una cosa que usted ve al frente. Y usted, cuando diseña el curso que usted va a leer, en lugar de estar mirando por abajo, usted, de alguna forma que se note que usted lo está haciendo de manera natural. Y pantalla verde y otros equipos que, lo, que, que, que sean necesarios para usted entregar un material de calidad. Porque eso también influye. La calidad del, del curso va a influenciar en cómo se va a sentir. Ese es el look and feel. Cuando un estudiante ve algo así, Ay, qué lindo se ve eso. Ay, mira, qué llamativo. Se ve. Ay, qué bonito. Ay, me encanta. ¿verdad? Queremos provocar eso para que la, la persona se quede. La simplicidad es la consigna principal cuando se trata de microaprendizaje. Simple, algo simple. Cada elemento debe ser fácil de entender, procesar y, y digerir en minutos. Para lograrlo, tenga en cuenta que menos es más. Que menos es más. Miren, yo busqué ahorita una estadística rápida porque me dio curiosidad de, de, la, de los cortos de los videos. El 70% de las personas de 18 a 49 años están dejando de ver televisión y se están yendo al YouTube. ¿Ok? El 32% eh, perdí el 32 El otro 70 eh, ven videos de marcas que duran, ¿saben cuánto? 31 segundos a 60 segundos. Busque eso un, un video de marca para que usted vea cuánto dura. Además de que le cuesta, ¿verdad? Por eso que lo hacen cortito. Pero o sea, que... Eh, el 70% de las personas buscan en, en YouTube cómo hacerlo. Ah, yo quiero ver cómo hacerlo. Ah, pues yo porque eso es fácil. O yo, ¿Cómo hacer? ¿Cómo Yo cambio esta pieza del cajo. Y los videos que tienen. Yo soy fulano de tal estos Soto. Yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico. ¿Tú sabes lo que yo hago? Le corta la introducción. A mí no me importa de dónde tú eres y quién tú eres. Dime cómo hacerlo ya. La, que eso es lo que tratamos de? La gente busca la inmediatez, porque no tengo tiempo, quiero hacerlo rápido y aprender rápido. Y tenemos que aprender de eso, de eliminar todas esas introducciones súper largas, del cortito y vaya al grano, que sea simple. ¿Ok? ¿Cómo cambiaron los estudiantes? Miren, hay que medir. Hay que medir siempre en administración de empresas. Hay que medir siempre. Hay que cuantificar. Pregunta al estudiante cómo haga encuesta. Eh, Liz cada vez hace me gusta porque ya hace grupos focales con los cursos en línea, los reúne Y le hace preguntas. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿verdad? Porque hay que buscar las, las dos. ¿Cómo mejoraron el aprendizaje? ¿Quién le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le gustaría que tuviera? Y eso nos lo comunica a nosotros. ¿verdad? Yo siempre le pregunto a los estudiantes, ya sea en cursos presenciales o en cursos a distancia, les pregunto, ¿cómo usted ve el curso? ¿Le gusta? De hecho, tengo una persona que es, tiene problemas visuales ¿eh? y a mí me preocupa a él porque pueda leer cómo el curso puedes ver bien, sí profesor, no tengo ningún problema, leo todo bien, él tiene que acercar todo así, pero, pero lo está haciendo. ¿verdad? Otro que tenía un problema de visión, de audición, ¿cómo sientes que te está explicando? Sí profesor, porque la grabación ¿verdad? también le incluyo, la, la transcripción, porque a muchos no les gusta ver aunque que usted crea. Yo digo, yo prefiero imprimir la, lo que usted habla y yo leerlo porque me gusta marcarlo, me gusta tomar nota Hay diferentes formas de aprender que tenemos que tener consciente de eso, ¿verdad? Pues hay que darle todas estas herramientas al estudiante para que él pueda hacerlo y pueda ser exitoso. Estas son las fases. Análisis y planificación. ¿Qué yo quiero hacer? Mi título, objetivo, mi audiencia, Diseño el, o prototipo, un es que yo quiero hacer esto, a ver, cuántos módulos se va a componer, déjame ver el prontuario, que el prontuario ayuda muchísimo, ¿verdad? Para cumplir. Entonces vamos a, des, a, poner, a desarrollarlo. Una vez yo tengo todos los muñequitos y el contenido y todo esto, vamos a implementarlo. Lo monto en la plataforma y lo evalúo. Es importante, las cuatro parte de la administración, la última es el control. Control es revisar si mis objetivos se cumplieron. Y si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron investigar? Para entonces yo elegí ¿qué? modificar. Siempre hay que modificar. Si queremos mejorar, hay que modificar. Ay, pero esto no me ayudó, este objetivo no estaba muy claro, los estudiantes tienen estas dudas, la gran mayoría, pues vamos a mejorarlo. ¿verdad? Así que esas son las fases. Pues, en resumen, se explicó qué es microaprendizaje. Se discutieron algunas características y formatos. Identificamos las ventajas, la estructura y diseño, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ahora vamos a salir de aquí y vamos a ir. Yo voy a empezar con el mío, después Liz le va a compartir el parte del curso. Miren. Este, esos panel es lo que hace Rodi. Yo sí, voy a enseñar este curso y le envío a Rodi el, el nombre del curso, ¿verdad? Y ella prepara un panel bien bonito y usted la engancha ahí. O, él, o, o nosotros lo enganchamos o Janice. Ya está la estructura que tenemos, que todas se van a aparecer, ¿verdad? Que tiene todo lo que necesita ahí para que el estudiante pueda navegar. Y voy a ir a un curso aquí de... Aquí, a este módulo. El módulo A, pues aquí tiene el videíto, Los videos. Fíjense, ustedes vieron cómo se presentó nuestra presentación, ¿verdad? Tenía que secciones. Pues así mismo que nos vamos a hacer los videos. Por cada sección es un videito. ¿Verdad? Y usted cuando vaya a grabar, tiene que hacerlo de una forma que sea de transición. Cuando sé que va para la próxima sesión, hasta aquí esta sección. En el próximo vídeo vamos a ver la sección de estructura y diseño de microaprendizaje. Lo dejaste aquí. Cuando viene el próximo vídeo, bienvenidos al curso. Ta, ta, ta, ta Ahora vamos a explicar la estructura y diseño. Y es explicar. Hace un cierre ¿la? y una apertura para que haya esa transición. Aquí están los videístos. esto es un, un libro interactivo, es una, una actividad de H5P. Y aquí están los cinco partes de este módulo. ¿verdad? Aquí tiene el A, y observen que dura, ¿cuánto? Dos minutos. Tengo el B, dura cinco minutos. El otro es bastante larguito y dura 10, 11 minutos, 5 minutos y 6 minutos. En todos eso fueron media hora. Claro, por el estudiante, que hace? Como hasta en módulos, ay, yo puedo ver esto ahora, ay, espérate que ahora no tengo tiempo. Ah, pues yo, después yo sé que voy para el 2. O después yo sé que... Ay, ah, espérate, que quiero ir atrás, porque otro estudiante me dice, Ay, me, que me quiero repasar, profesor. Ah, pues va al módulo que se quedó y lo que pasa. Y esa es la flexibilidad que le da en hacerlo en micro, en pequeños pedacitos. ¿verdad? Fíjense que a veces queremos... Eh, es que tengo que cumplir 14, 14 capítulos, tengo que cubrir... Es importante cubrir 14 capítulos. O que el estudiante menos y aprenda más tenemos que enfocarnos en eso porque a veces queremos tanto material que cuando usted sale de cuando el estudiante se va no se le quedó nada verdad cuando yo empiezo todas mis clases le digo cuáles son las cuatro fases de la administración vamos y lo pongo a recitar para que se lo aprendan. Como, si usted sale de ADN y usted no sabe cuáles son las áreas mire yo la... La repetición es importante, ¿verdad? Y le doy cosas pequeñitas para que se lo aprendan. Pues estos son ejemplos de cómo usted debe dividir y preparar las presentaciones que el estudiante a sí mismo pues la pueda acceder. Entonces ahora Liz va a compartir. En mi caso, el curso que estoy ofreciendo este semestre es del área de la educación, Así que, pues, el tema es enfocado a la integración de la computadora en elementos educativos y particularmente en el módulo que estamos trabajando ahora con los estudiantes, yo tengo un reto y es que mi reto es una combinación de audiencia. Tengo estudiantes regulares de aquí pero también los tengo combinados con maestros del departamento de educación para al mismo sí, tiempo sí, para regular. su certificación. Así que, al tener una audiencia mixta, el reto es mayor. Y yo pues he tratado en cada módulo de integrar distintos elementos a ver cuáles los que más verdad eh, aportan al aprendizaje de este grupo que es diverso. Así que en el módulo 5 particularmente estábamos trabajando el tema de comunicación y nosotros aquí, les voy a buscar por aquí, está obviamente como bien mencionó Ernesto, Siempre integramos lo que es el libro interactivo como un medio de guía para ellos acceder todo el contenido de la clase, principalmente, ¿verdad? Eso después lo combinamos con otros elementos. Siempre le incluyo una descripción de lo que incluye el libro en la parte superior, en el centro una portada para que ellos sepan de qué es el libro, en este caso el tema que estábamos trabajando la en esa semana, que básicamente termina el sábado, es de redes y marcadores sociales y tienen que hacer una actividad educativa utilizando esa herramienta, así que el enfoque es ese, marcan aquí acceder, obviamente pues tiene su portada similar, igual que como hace Ernesto, que se le coloca una portada siempre igual para que ellos tengan una secuencia visual de lo que se les presenta, integra el video, en mi caso trate de no pasarme de los 15 minutos, que era el máximo. Este, el primero es un poquito largo porque era difícil de dividir el contenido, pero lo maravilloso es que te permite, como ustedes saben, integrar las preguntas dentro del video o hacer las preguntas después que hagan el video. En mi caso, para modo de ejemplo, ya yo previamente había utilizado la otra alternativa, pero como habíamos tenido problemas con la plataforma, que el video interactivo per se con las preguntas integradas no estaba subiendo correctamente, pues nosotros, en, en mi caso, yo lo que hice fue que les creé una página aparte y las preguntas se las puse debajo del video. Después que ellos ven el video, tienen la actividad interactiva. ¿okay? Así que es requisito que ellos vean el video y hagan la actividad. Y entonces luego yo lo evalúo, porque la plataforma me da un reporte de las actividades que ellos han realizado. Así que Luego, ellos aquí contestan las tres preguntas relacionadas al tema, en este caso de las redes sociales. Luego que contestan, pasan al segundo video y, como pueden notar, incluimos el enlace de la presentación para darles la oportunidad, ¿verdad?, a aquellas personas que no les gusta el asunto del video, eh, simplemente quieran cotejar la presentación o quieran leer la transcripción completa con los comentarios, que en ocasiones ustedes saben que la transcripción también toma tiempo, porque ahí es incluir todo lo que ustedes dicen en el video. E, y muchas veces pues aquí yo tengo que reconocer que hemos tenido muchísima ayuda también de Yarib y del equipo de educación a distancia, porque cuando no tenemos el tiempo de hacerlo todo a la vez, cuando nos piden esta información, ¿verdad? Repentinamente, de una semana a otra, pues necesitamos la ayuda de otras personas. Así que Ajá. Para la transcripción, ustedes lo escuchan, no sé si le da dolor de cabeza a la transcripción. screencast Cast Automatic lo hace automáticamente. Lo hacen también, sí. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que pronunciar bien y sí, que no vayamos con una cajetilla. Porque les cambia la letra, sí, tiene sustituye el, el orden ortográfico. Por otro. Y en mi caso particular fue un reto mayor porque yo quería integrar en el video, pues sí, la portada, quería que, yo quería salir, como pueden ver ahí, y después entonces quería presentarles el contenido. Así que ese asunto de variar, ¿verdad? Y estar cambiando constantemente la información integrar otros módulos dentro de esa pequeña grabación, pues coge más tiempo. Y al tratar de sacar la transcripción, pues Screencast ahí como que se confunde. Así que es, es importante hacerlo con mucho tiempo, claro. Coge tiempo, pero queda súper bien. Y también les permite al integrar su rostro sea una foto o sea un pequeño videito inicial donde ustedes se vean o al final diciéndole algo al estudiante como que para preguntas, por favor, contáctenme o miren, vayan al módulo TAR, a tal sección para que accedan a otra información adicional, pues viene súper bien, porque ellos entonces se sienten más cercanos al profesor, ¿verdad? Eso es bien importante. Así que eh, lo que hice fue que en el segundo video, pues también integré las tres preguntitas adicionales relacionadas al tema. Siempre las preguntas, y esto el sistema le llama actividad interactiva, no es para sancionar el aprendizaje al estudiante si se equivoca, sale mal. Aquí es simplemente que ellos vean la área a mejorar. Si ellos se equivocan al contestar, pues el sistema les va a decir un reporte, mira, pues fallaste, trátalo otra vez. Y rápidamente ellos vuelven y lo intentan y lo hacen bien. Así que pueden integrar eso y de verdad que funciona muy bien. Al momento he tenido, en este caso, ¿verdad? Modo de ejemplo, he tenido una buena acogida con esos estudiantes, especialmente los maestros del salón tradicional, que ellos pues necesitan como que ese feedback instantáneo de, de la información y ver si están bien encaminados en el aprendizaje, así que pues espero que esos ejemplos les haya gustado, algo que ustedes hayan integrado, que nos quieran compartir. No, no, yo no sabía que la actividad interactiva se podía colocar dentro, porque yo las tengo fuera, uh -huh. Sí. Dentro, de, ahí, uh -huh. los dentro uh -huh. de los videos también, sí, exacto, un libro. aquí están integradas al libro, libro ah, per se, ajá. Sí, ajá. Libro fuera? exacto, pero, pues, fuera pero lo tienes lo como, conectando. ajá, lo sacaste sí, al módulo afuera, sí, exacto, sí, para, para muy bien, también. Qué bueno, sí, porque también como que en un solo lugar recoges todo sí. y ellos saben que tienen que ir ahí y hacerlo todo en ese espacio, al momento ha gustado, ¿verdad? Eso yo sé que depende de los grupos, pero he tenido bastante acogida. Si sí, en términos de, de los videos a mí me pasó con, con grupos diversos, a algunos les gusta que aparezcas tú dando Exacto. el taller a otros y me dicen que no, que eso se convierte en un distractor. Ajá. Que prefieren escuchar la voz. Escuchar la voz nada más. Okay. Y sí. a mí se me ocurrió, eh, lo que hago es les coloco una la foto mía, chiquitita sí. en la parte inferior derecha, uh -huh. pero en cada módulo la introducción de los que ellos se van a encontrar en el módulo pues yo hago un video de mi persona explicándole todo lo que se van a encontrar, o sea, no Déjame me van a así, ver nunca más. Ajá. En esas presentaciones sí. solamente las fotos. Sí, claro. Hacer, pues pues, no pues sé, los dos grupos, exacto. Eso fue lo que yo traté de hacer, que yo solamente salgo como que dos o tres segundos al principio y dos o tres segundos al final y ya. El resto es la presentación, eh, una grabación de la pantalla de la computadora explicando unos procesos. Ah, eh, pero de verdad, la, la técnica, el profesor lo escoge. Sí, Todos ¿verdad? de aprender. Claro. Porque a mí me gusta ver la persona. Está sí, bien. uno puede variarlo. Escribir, no, no, es que a mí me gusta Escribir para que sí. se le sí. grabe, sí. ¿verdad? Sí. Hay personas sí. que aprenden así. Sí. Se puede escoger y hacer un balance en eso, porque no todos los módulos tienen que verse igual tampoco, ¿verdad? Así que. Estoy tratando de ver un video interactivo. No veo a la hablando, no ok, este, mire, este es el. El de las preguntas. El de las preguntas. Uh -huh. Cuando usted hace una pregunta, miren, salen aquí. Los puntitos. Aquí hay uno. Ese también está chévere. Le voy a poner para que ustedes vean. Sí, sí. No, el Ese H5P es el, el video te interactivo permite... Dentro del H5P. Uh -huh. Está el video interactivo y el libro interactivo. Uh -huh. O sea, este es un libro interactivo y dentro pongo un video interactivo. Okay. ¿Sí? Ahí están combinadas las dos. Sí. Vamos a ponerla aquí. Vete para atrás un poquito. Sí. Uh -huh. Pero o sea, tú tienes el video de screenshot y lo, lo pones? No, ya. Y cuando tú subes el video ahí, tú Ajá. lo subes sin las preguntas, pero H5P te permite integrarle después las Ajá. preguntas. Qué y tú escoges en el momento que la quieres. Exacto, Exacto. lo programa, sí. lo puedes programar. Así que este ya eso lo delante. No Exacto. Cambiar, ¿no? pues eso mismo yo puedo integrarla. Ve, él sí. está explicando se detiene el video, porque el video se para. Digo, es preferiblemente que usted le ponga, pausalo. Porque si no sigue hablando. Y si entiendo? la persona no se da cuenta. No, mientras tú lo estás editando, tú pausa donde... Ya yo edité mi video. Ya yo lo edité. Y ya puse, le bojé todos los errores Lo subí como un video interactivo. Y ahora me pongo a verlo. Yo digo, espérate, que yo quiero una pregunta aquí. Ahí. Entonces, ahí le digo, párate. Y en el segundo inserta, que desea. Después. después. Después. Es después de hacer el video. Después. ¿Cómo le digo párate? No? Ah, porque este, aquí te dice, él, él te va guiando, te dice, pon el video con interacción y tú vas, paso dos. Y añades la pregunta. Y añades la pregunta. Él uh -huh. te dice que va a escoger un cierto y falso, selección múltiple, uh -huh. llena blanco. Te da como seis alternativas, ¿verdad? Sí. La pregunta es que nos puede ayudar a hacer eso. Claro. Nosotros, Nosotros mismos. No, <risa> todos, todos tenemos experiencia, <risa> <No>, claro. <sí. risa> <risa> sí, pero ya ahí uh, es más individualizado porque como es cada caso y cada profesor ya debes tener una idea del video que vas a usar, ¿tú? las preguntas que quieres o sea, integrar. El video listo. Te, sí, ¿tú? porque obviamente seguir, pues, la idea ¿tú? es claro nosotros sí, ayudarlo favor, solamente sí. a, porque porque sí. a integrar sí, la pregunta. Es fuerza, uh -huh. el es de aprendizaje. ¿Ves? Se detiene el primer paso relacionado con permiso uh -huh. de tener y el... Y ellos te contesta y dice, chequealo, verifícalo. ¿Ves que Y tienen dos ejemplos diferentes. ¿Ves? En este caso, las preguntas están integradas al video. En el ejemplo que yo les brindé, las preguntas están en una página separada al video. ¿Ves? O sea y que ahí es dependiendo dice, de lo que ustedes prefieran. ¿Ves? Y uno le da varios intentos o no. Sí, sí ¿eh? ellos pueden contestar nuevamente, ¿puedes intentarlo. Puedes, uh -huh. puedes decirle, intentarlo nuevamente. Le da otra oportunidad. Uh -huh. ¿eh? Debes repasar de el tema. <ríe> <ríe> Sí, sí, ¿Sí? No así mismo. ¿Sí le pone? yo siempre le pongo un un, un feedback, de Sí. Eh, pues, pasar, por no decirle que fracasaste, verdad. Estudiar, ¿eh? Claro. Ok. ve, aquí, hago otra vez. Le di otra vez. Okay. intentar otro segundo intento? vez. Este, ¿qué era? Eh? el, tiempo el tiempo es. Departamento de Estado. y ahí, entonces continúa y sigue el video y ta, ta, ta, ta después va a hacer otras preguntitas más por ahí y así sí. el puntito amarillo de los anuncios de YouTube eso sí eso mismo, eso sí, mismo. es lo eso mismo y entonces ese avalúo le aparece al estudiante en algún lugar sí, al final, doy al final le da un informe da como un reporte de, de, de, de, le da un informe uh -huh. sacarte de tantas preguntas, sacaste tantas buenas, Eso es muy bueno porque refuerza. Claro. Y después vuelve y le hago esas mismas preguntas un, un, un examen. ¿Por qué? Porque me... <risa> ¿Por es el trabajo. Sí. Sí. Ellos le gusta eso también si la tienen más. Sí. Y es automático. Sí, porque ahí el profesor no interviene. Eso es el estudiante con la plataforma en su tiempo y espacio. Sí, porque puede, yo se los integro, pero al final del video le doy como preguntas de repaso y como pruebitas cortas. Uh -huh. Pero ellos no tienen el feedback, es lo que estoy, me estoy dando cuenta. Sí, okay. ahí sí lo tienen, ah, y en la sí, otra opción sí. también. Uh -huh. sí. sí, el S5P te permite integrar todo eso. Puedes poner flashcard, tú sabes, tarjeta, bueno, un, bastante variedad. Uh -huh. Y el estudiante se, se motiva. Cuando digo, ay, espérate, que ya me voy a una pregunta, deja estar viendo el videito porque me va a hacer la pregunta sí. del, del poner, tema. Poner un sí, sí. sí. Pueden sí. ser juegos también. Sí. No tiene que ser como que tipo examen sí. o prueba. Si no, no, no, uh -huh. Puede integrar muchas, muchas actividades. La de forma del H5P está en Ahí Integrado en Moodle. Sí, dentro de, de Moodle. Dentro de Moodle. De hecho, vamos y a dar un taller. Sí, eh, ya ahora parte? el próximo mes viene un taller exclusivo de H5P, Perfecto. así uh -huh. que ustedes estén pendientes al anuncio para que participen y entonces lo van a hacer práctico, ¿verdad? Para que se puedan conectar y crear en el momento en caso de que ustedes así lo deseen. Pues, no es el tema principal, no quiero complicar nada. ver si sí, una si preguntita ahí. Y escoge una de estas alternativas, lo mejor que sea para tu empresa. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Entonces ahí viene la alternativa, cuál de las siguientes, la estructura es lo que acaba de explicar. La legal corporativa, pues no es donde está comunidad, de, porque eso no tiene que ver nada. ¿Eh? Y ahí continúa solicitar los permisos, ¿verdad? Esta es la, pues así es que lo conteste, sí. sí. Es como un detente al video. Sí. Sí, para que pase el concepto, se lo uh -huh. escribió, vuelvo otra vez y mire otra vez. Es muy bueno.